Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de 4 gamos 5 estrellas abatidos en la reserva de Transilvania. Estos vídeos los tenía guardados sin haberlos publicado en espera de hacer un vídeo monográfico sobre el gamo. Y sin más preámbulo, comenzamos. enfrente vemos nuestro rebaño de gamos lo tenemos localizado siempre suelen estar entre las 9, y nueve y media bebiendo vamos a ver qué tenemos por ahí un tres estrellas vamos a ver una hembra mira ahí tenemos un cinco estrellas ves que está mucho más claro es un no ya viejo pues cogemos nuestro rifle calibramos apuntamos y disparamos veámoslo de nuevo a cámara lenta le hemos atravesado doble pulmón madre mía que sangrado no sé si hemos tocado también corazón y bueno vamos a recoger nuestro animal aquí también deciros que suele haber también jabalíes hasta ahora pero bueno ahora mismo no están pero normalmente si venís por esta zona a esta hora podéis encontrar jabalíes y un poquito más más a la izquierda a ver si los vemos. También puede haber ahí, allí ciervos y, y corzos un poquito más para adelante. Pues vamos a recoger nuestro gamo. Vemos allí las llamadas, las burbujitas que nos salen. Nos ponemos de pie. Vemos al sangrado que tenemos de, desde aquí. Le hemos hecho un sangrado muy abundante. Ahora veremos si le hemos dado corazón o solamente ha sido el doble pulmón intentamos cruzar por aquí que nos cuesta un poquito parece que está el agua bastante profunda, engaña bueno, si sí podemos ir cruzando poco a poco y así ya vamos avanzando más y vamos a recoger a nuestro gamo le damos una carrerita madre mía, qué sangrado tiene ahí el animal y ahora a ver dónde se nos ha quedado a ver si lo vemos Así, ah, mira, está ahí escondido Debajo de, de los arbustos, vamos a ver, efectivamente un doble pulmón, vamos a ver la genética que tiene, 91,76, una genética ya en declive, y vamos a ver la puntuación que tiene. Bueno, primero vamos a ver la cuerna, vamos a, a utilizar la opción que tiene esta, vamos a hacer una captura una foto. Y vamos a ver los puntos, 465 puntos, no está mal, no es una puntuación muy alta, pero tampoco está mal. Lo suyo es sería que pudiéramos coger 480, 490. Os pongo el mapa para que veáis dónde es, es una zona muy buena de caza, podemos encontrar muchos animales y seguimos cazando. Nos encontramos en uno de mis lagos favoritos para la caza del gamo. Ahí enfrente vemos el rebaño, vamos a mirar los climáticos, mira, tenemos otras estrellas, una estrella, una hembra, otra una estrella, Y ahí tenemos un cinco estrellas, tenemos ahí un cinco estrellas, así que vamos a intentar hacer ese lance, vemos la burbujita, cogemos nuestro rifle, apuntamos, respiramos un poquito y disparamos. Vamos a verlo a cámara lenta. Madre mía, le hemos pegado en el doble pulmón. Madre mía, qué cuernamente tenía. Sale el rebaño huyendo. A ver si podemos hacer otro lance. No, le ha salido todo. Pues nada, vamos a, a recogerlo. Este lago me gusta mucho, lo que pasa que cuesta un poquito llegar. Eh, se tarda como unos 15 minutos reales en ir andando desde el puesto. Podíamos ir en en el coche pero haríamos demasiado ruido y se espantarían aquí también podemos encontrar eh, corzos y eventualmente algunos ciervos los corzos y los gamos son las piezas que mejores podemos encontrar en este en este lago vamos a acercarnos a donde está nuestro animal a ver si lo localizamos puesto que no puse la marca si sí, mira ahí lo tenemos ...y vamos a hacernos la, la foto de Rigorne... ...porque se ha quedado muy bien... ...así que se ve en la, la cuerna... ...parece que se ha quedado de exposición para la foto... ...pues nada, usamos el modo cámara... ...avanzamos, nos giramos un poquito... Vale. Me, me, ...me he perdido yo mismo... ...mira, si sí, ahí estoy, ahí estoy... ...nos vamos a acercar... ...a ver si podemos utilizar esta... ...esta foto como portada de algún vídeo... Pues ya lo tenemos, así que ya hemos hecho la captura. Vamos a, a recoger a nuestro animal, a ver qué puntuación nos arroja. Le hemos dado en un pulmón, que pensaba que era doble pulmón. Tenemos con 96,93 de genética, una genética muy buena. Todo lo que sea más de, más de 90 es buena genética. Vemos la cuerna, una cuerna muy bonita y amplia. ...y a ver la puntuación de trofeo que nos arroja, tenemos 464 puntos de trofeo. Disecamos su animal y como siempre os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido vacío. Nos acercamos un poquito. ¿Veis en esa zona? Pues nada, vamos a continuar con la caza. En la loma de enfrente vemos un grupo de gamos que está pastando. Vamos a coger nuestros prismáticos... A ver qué tenemos ahí. Dos estrellas. Uy, con la Cinco estrellas. Tenemos un 5 estrellas. Fijaros qué cuerna tiene. Qué cosa más bonita. Pues nada, cogemos nuestro 3006. Apuntamos. Respiramos un poquito y disparamos. Como ha caído. Vamos a verlo de nuevo. Madre mía, mira. Y detrás tenemos otro Otro con una cuerna bastante amplia. A ver si puedo hacer un lance. Nada, mira, he fallado ese disparo. Nada, tenemos uno y otro que por la cuerna debería ser un 4 o 5 estrellas Recargamos nuestra arma y vamos a, a recogerlo Es una lástima haber fallado el segundo disparo y haber hecho un lance doble Pero bueno, no todos los, los disparos los vamos a aceptar De vez en cuando también fallamos algunos, somos humanos Ya lo tenemos aquí Madre mía, qué cuerna más bonita tiene Y vamos a recogerlo Efectivamente un doble pulmón, como veis ahí, vamos a ver la genética, con 96,37, madre mía que genética más bonita, y una puntuación de 461 puntos, sin embargo la puntuación es, es un poquito baja, yo pensaba que iba a ser mayor, pues nada, os voy a poner donde ha sido batido, y como siempre, pues seguimos con la caza, a ver si cazamos algún otro gamo. He regresado al lago de los Gamos, como yo le llamo, vamos a ver qué tenemos ahí, dos estrellas, mira, otro cinco estrellas, tenemos otros cinco estrellas, son dos estrellas, desde luego la genética de los animales que hay aquí es muy buena, pues nada, tenemos un cinco estrellas ahí, así que vamos a, a tener que hacer el lance, a ver dónde estabas, que no te veo ahora... Vamos a ver si me desplazo un poquito y tengo mejor ángulo, voy a bajar por aquí, porque desde allí lo localizaba los prismáticos, pero no tenía yo ángulo de disparo. Vamos a ver dónde estás, mira sí, ahí está, ya te tengo localizado, está escondido, pues nada, vamos a coger el 30-06, apuntamos, respiramos un poquito, y disparamos, ha caído ahí, veámoslo de nuevo a cámara lenta. Creo que le he dado en el corazón, veis como cae. Y nada, vamos ahora a recogerlo. Vamos a poner una marquita por ahí. Ya tenemos la marca porque no, no se veía dónde estaba. Vamos a ver cómo huyen los animales, hay alguna cuerna. Sí, mira, una vez es, es prometedora para, para futuros lances Pues nada, vamos a, a recogerlo, como he dicho antes. Nos vamos a poner de pie, guardamos nuestro rifle, cogemos los prismáticos, vaya, me está otra vez haciendo la gráfica de las suyas que me pega saltitos, tengo que aumentar la RAM. Pero bueno, eso será cuando me llegue la, la nueva tarjeta, vaya con los saltitos, en fin, son cosas que pasan por tener una gráfica un poquito un poquito limitada, que de vez en cuando nos pegan estos saltos. Ya lo tenemos aquí el contorno, vamos a ver dónde le hemos impactado... Efectivamente, como yo había he pensado, le hemos dado en el, en el corazón... Y tenemos una genética de 90 con 76. mira, me ha penalizado no sé por qué... Y 464 puntos de trofeo... Como siempre os pongo el mapa... Y yo creo que voy a ir a, a montar el vídeo, eso es todo por hoy... Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal...